Si sí, sí, queréis verme a mí probándome los bikinis de Lara, yo diría que este vídeo tiene que llegar a 35.000 likes. No, no 37.000. ¿Por qué? Tío, es perder la dignidad. 37.000 likes y Joel se pone todos los bikinis es que me acabo de poner. Es poquito. que a lo mejor quiero pedir más, tío. porque... No. Es que, tío. Lo siento, no. 37.000 likes y Joel se pone mis bikinis en su canal. Hola, Proyecto Family, bienvenidos a mi canal. Y si no me conoces. Aquí tienes su Instagram vamos a hacer en el vídeo de hoy? Lo que vamos a hacer, como ya veis en el querido título, es un crush Mi novio reacciona a mis bikinis de este año. La reacción de Joel nunca viene mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si no olvida, Porque, tío, hacía mucho tiempo que no grabábamos juntos. Estaba de menos grabar con él, la verdad. Bueno, da igual, vamos a grabar. Joel, ven aquí. ¡Qué bonito, mi dulce princesa! Me siento en la nube cuando yo te viso. ¡Arrrrrr! Oh, no, nosotras. No en el cuello, dame melena. Va, empecemos. Bien hueles, eh. que sí. Uf. Es mucho deporte. Bueno, pues nada, ahora él va a reaccionar. Avisa de que tú no eres un buen reaccionador, pero vale, igualmente aviso, tienes que salir yo no soy, te wato, ¿vale? Yo no soy experto en esto de reacciones a lo. Anji palabras y hablando normal vale, yo no soy buen racionador así que haré lo que pueda seré totalmente sincero, puntuaré su bikinis y, y empecemos sí. ah, porque este vídeo lo vi en una chica argentina vale, para que no me digas que lo he copiado y tal yo pensaba hacer un haul normal pero cuando vi este vídeo me salieron recomendados y dije lo hago, vale más? empecemos, él le tiene que poner una nota del 1 al 10 bueno, no mires, eso te va a un lado 3, 2, 1 Es que a ver, es tu color favorito. Por eso, tiene el punto a favor de que es mi color favorito. Este es te... una cosa, no voy a decir de qué marcas son cada bikini Porque lo tenéis en mi 21 One Battles que está en la biografía. Porque aquí no se da public gratis. Vale, pues este es el más barato de todos. Tío, ¿por qué en Nakamura siempre parece que esté es fuerte? A este le doy un. Este es el de repuesto, porque como es el más malo, por así decirlo. ¿Qué nota pues este le das? A un... este le doy un. Este 0 a 10? 7. No, 8. ¿Por qué le das esa nota? Porque me gusta cómo te queda. El color es el mejor del mundo. Tío. Lo compré a cosa hecha porque sé que te gusta. Todo lo que a él le gusta, a ti también te gusta. No, date la vuelta. Aviso. Este me lo he comprado para cuando esté morena. Pues o sea sé nunca. Para ¿Se Mario que va. Te va a morir aquí. Hostia. Eh, eh, eh. <risa> contigo no me Por cierto, si estoy hinchada es porque he bebido 40 fantas. No, si estoy hinchada es porque es así. Todo lo que hace deporte, joder, vale. Mucho. Bueno, imagíname a mi morena con esto. A mí no me convence del todo, yo le daría un 6. Sí, porque la parte de arriba no me ya gusta. Ya, es que es rara, no me hace el este. pecho bonito. Sí, el, el este. De aquí me he cogido una L cuando yo uso de abajo una M y de arriba una 85, una S. De arriba S y aquí abajo M. En todos los que pueda enseñar es así. Menos en este que me he cogido una L. Un se cierra por aquí mucho. ¿Cómo que se cierra? Que se hacen arrugas mucho. Ya, porque es muy grande. Así mejor. Que hace parece una cara Claro. No, que va. Buah, le doy un 5. Un 5, chicos 5. Es que no está de tu cara. Este no me. No, pero si mira qué pecho más bonito me hace, parece que eso se empezó. Ya, es que lo que no me gusta de los bikinis que son de aquí. Hala, mira cómo te descuidas, joder, atrás mira. Ay, es que tiene como el forro, ¿verdad? Sí. Oh my god. Ala, cuántos puntos negativos. Esto de un 4, eh. Solo me quedo con la parte de arriba, si te digo la verdad. Pero igualmente la parte de arriba, cuando tienen aquí. A ver que se enfoque. Cuando tienen aquí la costura, esta de aquí no me gusta, por la eso parte me compré. De abajo se te levanta todo el rato. Ya, tío. Pero no puedes colocarla bien la costura porque está así. Es que es así. Joder, parece que tiene una compresa, tío. Ya, parece que es una Tendría que ser así Así, pero me la ha colocado yo él. Pero no es así A la mínima que te descuides A ver, espérate Porque ahora está bien No Si en algún momento Te entras a la piscina Y se te meten en el culo Y haces así para afuera Se te vuelve a quedar esto aquí Así Un cuatro tres. yo Tú un tres Vale Espérate, espérate, espérate Que es un misterio. ¿De qué? De esto ¿Ah, chicos Está haciendo una historia así que vamos a esperar, pero mientras tanto os lo enseño como es Mirad que chuli, ay es que tengo aquí unos granitos, pero bueno Esta es la parte de arriba, que por detrás es así normal Y luego la parte de abajo, la parte de abajo es así Es que estoy empezando Va. con los bikinis que menos me gustan De parte de abajo, una. porque a mí me gusta que sean de tiro alto, ahora os lo enseñaré Porque es que me he comprado unos que lo Tanta a intentar una, la vuelta. dos, tres a este está más chuli Porque este no tiene la costura aquí, esa rara Claro, es que es eso, ¿qué nota le das? Y a este le pongo un... Yo le doy un... 7. y medio. Bueno, por chico. la parte de arriba siete. Vale, os voy a enseñar este. Bueno, tiene un volantito aquí, está muy guay porque son de los que te lo puedes abrir y todo este hace como más tetas Cosa que a mí ni para atrás me las hace. Y la parte de abajo es así como a mí me gusta. La verdad es que te hace un cuerpo bastante bonito, <risa> los que se han de tirar el date la vuelta. No me gusta. ¿En serio? ¿En serio no te gusta por qué? ¿El volante? Es que me recuerdo que tengo yo de payaso. O sea, de quedarte te queda bien, pero como estético no me gusta A mí con estas cosas no me gustan Ya, bien. imagínatelo así Así, sí Para saltar en plan, con este en el nick Vale, siguiente Un 2 Ah, pues yo le doy un 7 Yo le doy un 7, tío, ahora no. me gusta Vale, les voy a enseñar este Uy, la que ataque. Este me gusta un montón porque, claro, hace un montón de tetas Que no lleva relleno, ¿eh? Pero te sujeta tanto que parece que tengas aquí dos melones. Entonces, es así De la parte de abajo, pues, es baja, normal Y luego de aquí, más tirando a braga Date la vuelta y este también, imagíname súper conquito A este me gusta Lo puedes poner en plan, puedes combinarlo con una parte de abajo negra, por le ejemplo pongo un 7, porque tiene esto también Vamos con el siguiente, yo a este le pongo un 7,5 y, y ahora vienen los que más me gustan como me quedan Son muy baratos y muy buenos O sea que mi 21 button sabréis de dónde es No sé si cuando esté subido este vídeo ya habré subido fotos con ellos y tal Pero si no, pues me podéis seguir que ya lo pondré Y nada, pues esos son los que más me gustan como me quedan Y espero que a vosotros también os guste Año. ¿En serio? ¿Sabes qué pasa? ¿Este no me gusta? Es que claro, al pedirlos por internet no te puedes pedir una de cada qué pasa? Pues ya abajo todos me he pedido la M y se supone que también son la M de arriba, entonces ya no tengo M de arriba Y aparte de que este no tiene las esponjitas aquí para que no, no se marque este el pezón gusta. ¿Qué? La parte de este de abajo me encanta Aquí sí? Así súper altita y tal bueno, bueno, es que tengo que saber cómo ponérmela porque me hace... ¿Te gusta? ¡Ajá! Ah, amo! Sabía mm. que te iba a gustar. Que no te quiero decir que me gusta porque me vienes a abrazar y me revientas el cuyo. <risa> Voy a ponerme otro, quedan tres y ya verás. Espera, ocho y medio. Ocho y medio. Estás buscando el 10, ¿verdad? Yo ya lo tengo. Yo, yo tengo uno que es mi favorito. A ver si adivina ocho cuál y es. Y ¿En serio? Este es mi 10 Como si fuera mármol ¿Y qué? No sé, que lo veo extraño Tío, pues a mí me encanta, yo lo de un día. Este es mi favorito sin duda, eh O sea, me lo voy a poner un montón Te vas a cansar de verlo como hiper alto. Pues entonces ya creo que no te van a gustar ninguno más ¿Qué van a tardar a este? No sí. sé Tío, pensaba que este iba a ser tu 10 Por pues lo bonito que es Mira, cómo es el estampado este ¡Me encanta, tío! Es más de tiro alto ¿Qué haces? No, puta. Oh, qué ¿Sabes increíble. lo que pasa? Sí que me gusta. Bueno, la parte de arriba me la he puesto al revés. No te gusta nada. De nada. Te lo pones a lo mejor lo de arriba con otra cosa. Sí. Pero la combinación de verde y rosa no me gusta más. En serio, pues es lo que mejor queda. Yo el fallo que le veo es que, aparte que me he puesto la parte de arriba mal, las esponjitas que tiene están muy mal hechas. Mirad qué forma tiene. Es que no sé si se apreciará sí. luego el ordenador. A ver. Tiene una forma Por que clico. tengo que poner yo las mías. Sí. Parece que le hayan cogido un, una caja de algo para que no se rompa una taza. Le hayan puesto pues abajo. Es, que sí, se sí, dobla. Sí, sí. es muy raro, mira, total. Parecen dos ojos. Y la parte de abajo es muy normalita, pero... La parte de abajo me gusta. ¿Sí? Bueno, pues ya está. ¿Qué nota le das? Por individual un 7 y un 3. O un 2. ¿Un 2 a este? En serio, es súper bonito. Imagínatelo con una parte de abajo negra. Le tengo que cambiar esto. Amor, que le cambie las tachuelas estas. Un 3. Es que no me gusta nada. Has perdido el 10, ya te lo digo. creo que este va a ser tu número 10. Vale, pasa. Ya. esto está guapísimo. ¿En serio? Sí. Estás de... ¿Qué coña? Porque es el que no me voy a poner. La parte de arriba está normal. No, no, la parte de arriba volumen, y mira cómo se adapta. Pero muchísimo muchísimo. A ver, esto. Esto es un bañador, Yo pensaba que eran unos pantalones y mirad no, cómo no, no, son. Es un mirad, o sea, se te ve todo el gachitito. Vale, pues ahora les voy a enseñar cómo es la parte de abajo. Porque aquí, esto venía con parte de arriba, parte de abajo y pantalones. Entonces yo pensaba que eran unos pantalones a juego, pero no. No la vuelta. Tana que flipa. <risa> <risa> <risa> <A ver, espérate. risa> <risa> A ver, no es horrible. Es este, eh, brasileño no es raro, como se lleva. Pero mira esto, mira esto. O sea, me hace un cuerpo horrible. Es que mira, fuera complejos, mirad esto. O sea, eh, ¿qué es esto? Es que me ha un huevo. O sea, o sea no me ha apretado un huevo. Pero no te veas esto. No, a todo. ¿Te gustan entonces los pantalones? Sí, pero para ir en plan rollo a algún sitio que, que vaya a salirla mucho sin. Por ejemplo, a un parque acuático. Sí. Que no quieras que pues estar ahí. Está bien, la verdad. La parte de arriba es que me encanta. Mirad la parte de arriba como es. <risa> no hay medio. Ah, sí. Mirad cómo se ata por aquí. Vuela un montón, eh. O sea... ¡Ah! Vale, chicos. Pues lo último es un conjunto que me pillé también de la página de donde son todos los bikinis. Último. Me gusta un montón ese conjunto. Y sé que hay yo también porque se lo voy a imaginar con calcetines y tal. Como llevamos. <risa> Siempre somos los chicos de los calcetines. Le va a encantar. Va. Ya. Eso tiene todo el tío Porque tengo tres rellazo me mola un montón, ¿eh? En plan, son la largura perfecta No son en plan shorts, sino que son así me gusta porque me lo puedo subir un montón Y mira ahí con los calcetines que llevo A ver, ah, come de los calcetines Así, así, mirad, ¿ves? Con calcetines. Y esto queda muy bien porque tiene esto y la verdad es que está muy guay. A mí me encanta. Así que vamos a despedir el vídeo con este outfit. Este es el único día que lo pongo. Bueno, y el, y el, y el azul clarito, ¿no? Ese fíjole. era un 9. Vale, chicos, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y a lo mejor os ha un poco, pero quería enseñaros mis bikinis del año 2019. Y nada, pues aquí estamos nosotros dos, una vez más con vosotros. Pero tranquilos, que el próximo vídeo que hagamos será algún challenge o algo. Y si queréis verme a mí probándome los bikinis de Lara. Gran... Yo diría que este vídeo tiene que llegar a 35.000 likes 35.000 likes, 35 35.000 likes, sí. 35 no. likes No, 37 37.000 ¿Por qué? Tío, es perder la dignidad 37.000 likes y Joel se pone todos los bikinis es que, que me acabo de poner Es que a lo mejor quiero pedir más, tío, porque... No. Es que, Lo siento, 37.000 no. likes y yo se pone mis riquinis en su canal Y os lo voy a dejar en la pantalla final para que os suscribáis Y podáis estar al día, pero sobre todo dale el puto botón a likes Porque yo quiero ver eso Y nada, espero que os gusten Yo os repito que tenéis The 21 Battles En la descripción de este vídeo Para que veáis todos los bikinis Ya los seguiré subiendo Lógicamente no lo voy a subir Todo el tema. Y nada, espero que os haya gustado Sobre todo tenéis likes Que yo quiero ver A Joel como Es que me lo estoy imaginando Con su tablerita Y su, su top y su tanga Que son tanga El tanga, loco no, tío Es que ahí no cabe todo eso Se cree que es el negro de Whatsapp Así que nada Un saludo de parte de Full Moon Crush Y nos vemos and a broke thing single beat. Ciao!